Para estructurar y organizar el contenido de un aula virtual, vamos a utilizar los títulos de la propia sección y el recurso de etiqueta. Eh, para ello, lo primero que hacemos es activamos edición. Y como verán, en cada una de las secciones que vamos creando en el aula virtual, viene por defecto tema 1, tema 2, tema 3. Pues tantas secciones creamos, tantos temas tenemos. Nosotros podemos personalizar este título. Podemos acceder al lapicito. Y en lugar de tema 1, pues a lo mejor queremos poner, pues, módulo 1. Para que este cambio se recoja, tienen que siempre colocarse al final de la línea. Y con la tecla Enter, damos, le damos y se recoge el cambio. Ya hemos personalizado, en lugar de que aparezca tema 1, aparece módulo 1. También otra cosa que podemos hacer es que, como está la edición activa, vamos al final y en el editar de ese título, editamos tema y aquí es donde se configura ese tema que hemos cambiado. Como ven, se ha personalizado. Si nosotros deshabilitamos la personalización, aparece tema 1, que es lo que viene por defecto por el sistema. Si volvemos a habilitar personalizar, aparece el módulo 1. Justo debajo nos vamos a encontrar un bloque que es resumen, que es el editor de la obra virtual, y podríamos acompañar este título con una breve descripción o con una imagen, con un vídeo, utilizando pues estas opciones que aparecen en el editor. Si simplemente queremos poner el título, ponemos módulo 1 o tema 1, información general, etc. Y damos a guardar cambio. Pues así como vamos estructurando el contenido, pero eh, colocando un título en cada una de las secciones. Otra de las formas que les comentaba es añadir o configurar una etiqueta. La etiqueta es un recurso que está en el aula virtual que con edición activa, ¿vale? a través del bloque de administración, vamos a acceder a la opción de añadir una actividad o un recurso. Y en el listado de recursos del aula virtual nos vamos a encontrar la etiqueta. La seleccionamos y agregar. Con la etiqueta es simplemente un editor, el editor de texto de, del aula virtual que me va a permitir, pues, poner contenido, ponerle ese contenido hacia título, eh, el formato, incluso una imagen, un vídeo, como antes les comentaba. Por ejemplo, vamos a poner eh, información general. Vamos a crear un título para el bloque general o bloque cero, donde aparezca información general y se recogen todos los recursos o todas las actividades que están relacionadas con información general que le damos a, a los alumnos. Lo podemos marcar ponerle en negrita, cursiva, incluso una viñeta, le podemos dar el formato que nosotros consideremos. Yo voy a dejarlo en negrita y en cursiva y le voy a dar a guardar cambio. Entonces, he creado una etiqueta o un título con la etiqueta. Se ha colocado, como he creado la etiqueta en el bloque del módulo 1, se añade como último elemento configurado. Yo, como quiero ponerlo en el bloque general o cero, lo muevo y lo pongo en la parte superior del aula virtual. Y aquí pondría todas las actividades o recursos, herramientas que eh, tengan que ver con la información general. De esta forma, con los títulos de las secciones y con las eh, etiquetas, podemos ir estructurando el contenido del aula virtual. Eh, podemos crear títulos para cada uno de los temas, para las actividades prácticas, para la evaluación, para los materiales complementarios para que el alumno se encuentre toda la información estructurada y sepa en cada momento a qué información está accediendo y está visualizando.